El director del hospital San Vicente de Paulo en esta ciudad, doctor Francisco Ureña, en torno al caso donde una joven de tan solo 22 años de edad perdió la vida después de haberse sometido a una extracción molar en el centro de salud, asegura los médicos siguieron el procedimiento. La paciente vino aquí con un problema, la cual bajo protocolo ameritaba la extracción de una muela, como bien es conocido por la persona.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 Recordamos que familiares de Yirineis y Reynoso han alegado que el fallecimiento de la joven que dejó dos niños en orfandad se debió a mala práctica médica. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.